Este episodio del Niño Cruce al Charco me pilla fuera de España. No tan lejos como Miguel, pero también fuera de España. Entonces, como aquí no tengo las herramientas necesarias para crear un episodio en condiciones, se me ha ocurrido una idea. Yo creo que os va a gustar. Voy a aprovechar incluso aquella cabecera, ¿os acordáis que decía? Llamará hoy. Y voy a ser yo el que llame. Un poquito de traición. Está avisado. A ver qué nos cuenta Miguel Ángel. Vamos allá. Miguelón, ¿qué tal vas? Hombre, papá, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú bien? Bien, aquí en la habitación, tranquilo. Bueno, oye, se me ha ocurrido una maldad, a ver qué te parece. Como estoy en Londres y no puedo manejarme con el ordenador y con todo y no puedo hacer un capítulo eh, diferente, se me ha ocurrido algo que puede ser buena idea. Que intervengas tú y nos cuentes qué tal te va. ¿Te parece bien o qué? Sin ningún problema, claro. Sí, ¿Y sí. dispuesto a, a contestar a preguntillas o me vas a contar tú primero lo que se pueda contar o ¿ok? qué? No, estoy dispuesto a contestar preguntas. Bueno, venga, para que lo sepa la gente. A ver, eh, llevas ya dos meses por allí. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Mejor o peor de lo que esperabas? Pues, sinceramente, antes de haber llegado a Estados Unidos y haberme instalado en la universidad, pues, veía la experiencia de una manera diferente pero tras estar aquí varios meses, yo creo que la experiencia es muchísimo mejor de lo que me había imaginado, porque al final todo, todo lo que me han dicho en AGM, lo que he estado hablando, lo que he estado escuchando de cercanos y amigos que han estado en los Estados Unidos estudiando, pues me hacía como una idea vaga de más o menos lo que iba a ser la experiencia, pero ahora... Que ya estoy aquí, he conocido gente, estoy ya metido en el, en el ambiente. La experiencia es brutal. Es sin palabras. ¿Qué rollo metes? ¿Y cuál ha sido? Hablar, pero habrá habido algún momentillo malo. A ver, venga, ahora que no nos escucha ni mamá ni nadie. Ha habido algún momentillo malo, ¿no? ¿O okay. Bueno, como todo, pues... Tienes algunos momentos malos de Jolín, pues... Me estoy acordando ahora de mis amigos en España, juli me gustaría estar con ellos ahora. Luego también, que yo también he cogido el deporte difícil en Estados Unidos, que es el baloncesto. Y ya primer, primeros partidos, ves que, que no te sacan tanto, porque no he estado trabajando. Pero al final, esto es cuando la vida aquí... Ahí es cuando el padre, cuando el padre le dice, siempre negativo, nunca positivo. ¿Eh? Y se acuerda de un psicólogo que tenemos, amigo deportivo, un psicólogo deportivo que dice Gertrudis la dejas en España. ¿Eh, Vicente, a Gertrudis que se quede en España. Ay, ay. Bueno, y buenos los buenos porque ha habido buenos momentos ya en dos meses. ¿no? Hay más, hay muchos más pros que contras. Y la verdad ya el hecho de hacer amigos de todos los lados del mundo porque aquí yo al menos en mi universidad amigos australianos, griegos, suecos, tengo amigos de Estados Unidos, luego también tengo aquí amigos de España, luego también... Oye, cómo es la convivencia, Miguel? Porque eh, tú estás en una universidad pequeñita, ¿se nota mucho? Eh, hay... ¿Crees que ha sido mejor o, o preferías que hubiera sido un poquito más grande o qué? punto de vista, para empezar, si sí está bien estar en una universidad pequeña, donde cada vez que vas a clases o te mueves por el ambiente del campus, pues puedes reconocer caras saludar, hey, qué tal, no sé qué. Y es un ambiente, todo muy, un ambiente más cercano entre todos, más que si vas a una universidad donde... Hay miles de personas y que cada día ves a alguien diferente y que nunca hayas visto. Bueno, ¿para cuándo sales atleta del mes? A ver, a ver ¿habrá, habrá que trabajar duro todos los días y demostrar a todo, a todo el equipo directivo de atletas que ahí estoy. Bueno, las cosas que no se pueden contar a toda la gente nos las contamos ahora tú y yo, ¿vale? ¿Sabes cómo termino yo los capítulos? A ver si me sigue desde allí. ¿Cómo los termino? Bueno. No me sigue. Eh, creo que, no. Que, cada, que cada vez seamos más y con ganas. Contárselo a vuestros amigos. Se lo sabe así, así. Hasta la próxima. Sí. <risa>